¿Qué tal? Bueno, buenas noches. En este video les voy a mostrar cómo pueden hacer este tipo de, de puerta que es muy común para para ciertos diseños. Este diseño es de una, una especie de bungalow que lo tomé de otro canal. Eh, aquí tengo el canal. de Se llama Geek. Voy a dejarlo aquí para que lo vean. Eh, el diseño de esto, pues no sé, pertenece a otras personas, pero pues la imagen, el plano lo tomé de allá, de ese canal. Entonces aquí está una, voy a ampliarlo, aquí está una plata general de, de, lo que, de lo que podemos hacer, pues de lo que queremos hacer. Eh, existe pues puerta tipo 1, que sería esta, que es la que vamos a realizar. Y, y esta puerta tipo 2, que es pues en realidad es lo mismo, solo que pues es doble, entonces pues en este caso solo voy a trabajar la... La puerta sencilla, esta que está en rojo. Eh, pues ahí está la distribución general y pues se puede usar, si sí, ustedes saben que en los proyectos de Revit pues hay muchos tipos de puerta, pero pues eh, es, básicamente esto se hace solo para, pues, para usar, digamos así, estilo visualización y no tanto pues detalle, pero de todas maneras sí le da cierto, eh, pues le da cierta vistosidad a lo que es el, el proyecto, pues digamos, solo se... Si se, si se va a manejar el tipo, mismo tipo de puerta, pues sirve para la representación 2D pues, y a la vez en 3D, pues se va a visualizar. Pero ustedes saben que pues que en los proyectos no se maneja un todo tipo de puerta, ¿no? Entonces pues es solo para visualización. Ya si uno quiere pues más detalle, tiene que modelar cada elemento para que se genere pues una cosa eh, efectiva a la realidad. Lo primero que hay que hacer es abrir este tipo de puerta. Imdoor Interior Single, que está en la... En ese, ese tipo de puerta está aquí en, en... En las familias de Revit. O sea, está el tipo de puerta que tenemos que editar, que es esta en residencial. Es esta. Imdoor Metric Door Interior Single One, Panel Wood, o sea, para paneles de madera. La voy a abrir. Y aquí estamos en Revit 2017. Eh, la voy a abrir para que la vean. Es esta puerta, una puerta sencilla con su marco, con todos sus detalles, con todo lo que ya Revit nos tiene pues hecho, aquí sus parámetros, todo eso no lo vamos a tocar, porque eso ya está bien, eso no hay que tocarlo. Y este tipo de puerta es lo que está aquí en esta imagen, simplemente la abrimos, es esta, y le editamos esta familia, que es esta, le damos editar familia, y nos aparece esto bueno, vamos a la planta y aquí está la planta lo que tenemos que editar entonces hasta este punto lo que tenemos que cambiar son los tipos de línea y hay que editar la parte donde dice lo primero que hay que hacer es cambiar el tipo de línea de Plan Swing Projection o sea, en el Plan Swing Projection siempre verificar que sea Plan Swing Projection porque vamos a modificar un elemento de tipo de planta y la cambiamos de Plan swing Projection a Hidden Line Projection, que es la que necesitamos, es una dashed line. Y después ya se ya cargarla al, al proyecto, ¿sí? simplemente es editar esto, cambiarle de Plan swing a Hidden Line Projection, que sea Projection. Le hacemos ese cambio y aquí también le hacemos ese cambio. Cambiamos todas estas líneas a Hidden Line Projection. Yo no lo voy a hacer porque pues ya, ya lo hice. No, no, no lo voy a hacer otra vez, pero eso es lo que hay que hacer. Y una vez hecho eso, la cargamos aquí. O sea, hacemos ese una vez hacemos la edición, que es cambiar la línea, se la cargamos a la proye a la familia de a la familia que abrimos, que es repito. Es esta, Endure interior single, eh, single panel projection. Y siempre pues guardar guardar en o sea, guardar en otra en, en, no solo no escribir la familia que ya tenemos, sino guardarla con otro nombre. Eh, aquí, pues ya una vez lo hemos hecho, aquí está. O sea, aquí ya hice el cambio, es esta. Yo ya le cambié y la guardé, como estoy diciendo. Le cambié aquí Hidden Lines y la guardé con otro nombre. Le puse single dash line. Y de aquí la cargamos, o sea, le damos lo into the project. Eh, a esta que es la que tengo abierta eh, me pregunta que si la quiero reescribir pues no porque yo ya la tengo acá es esta y aquí dice single dash line como ya la o sea, la ponemos acá o sea la ponemos aquí pero él simplemente el cambio que tenemos que hacerle es acá en vez de ponerle single que es la que trae por defecto le cambiamos a la que acabamos de guardar, que es esta y eso es todo lo que hay que hacer esto lo borramos y eso es todo lo que hay que hacer para editar una familia y que quede pues como queremos eh, aquí queda en, su, en sus líneas de color TASH y con color azul de todas maneras si le queremos cambiar eso o sea, cómo se hace digamos directamente la edición se, puede, se podría hacer acá eh, editando los estilos de objeto y cambiándole aquí creando uno nuevo en hidden lines o en perdón en plan swing projection porque tiene que ser siempre en plan swing si le damos new lo podemos generar de esta forma también pero no es tan recomendable porque nos genera aquí como los otros tipos de línea eh, para si le damos esa edición nos crea dos tipos adicionales porque pues él sabe que plan swing es la representación de la planta entonces por esa razón no lo hice acá. Simplemente le cambié el tipo de línea directamente acá porque Revit ya lo trae. Si quisiéramos otro tipo de línea diferente a estos, eh, pues pueden consultar aquí en, en páginas en internet lo que se puede hacer, pues básicamente también pueden verificar en, en la. en el National Code de su país y verificar qué tipos de líneas son los correctos y los incorrectos pues porque hay muchos tipos de línea que no son los estándar pero para más seguridad pueden verificar en el, en el código de Estados Unidos en el BindleCode y ahí les figura todo lo que es todo lo que es estándar y, y pues de todas maneras sí podemos jugar un poquito con estas cosas porque igual es representación lo que, lo que nosotros queremos hacer es una representación pero siempre verificar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto pues para no cometer errores porque esos errores después se nos eh, se nos representa mal en la planta así aquí lo tenemos a una escala 90 esto ya lo tenemos guardado entonces simplemente lo cerramos si nos pregunta pues lo guardamos porque ya ya está guardado pero pues lo volvemos a guardar y aquí yo ya tengo el proyecto que hice de prueba siempre hay que hacer un proyecto nuevo hacemos un bueno simplemente lo voy a repetir nuevo proyecto eh, Siempre en la plantilla arquitectónica Que es lo mismo Simplemente es, es lo mismo o sea Solo para mostrar que Que si sí funciona Igual solo es Aquí le damos un muro Yo ya lo tengo aquí hecho Como no le he guardado el cambio de borrar esta Pues lo eliminamos esta Pero esto es lo que les va a resultar si sí, Aquí lo cerramos para que no se confunda y ya una vez tenemos esto aquí, pues siempre le damos que el muro vaya hasta el segundo piso Y esta puerta que tenemos acá, que es la que la que ya tiene toda la configuración hecha Si queremos hacer otros tipos, pues los podemos hacer acá Para cambiarle el ancho, siempre si queremos cambiar el ancho, la altura o lo que sea De todas maneras la puerta ya se visualiza en 3D, pues como es perfecta la que viene de Revit si le queremos cambiar todo esto, también se lo podemos cambiar, pero pues por ahora no, no le voy a hacer nada. Lo, lo guardamos acá, lo cargamos perdón aquí al proyecto, y nos aparece la edición que ya le hicimos. Y esto es todo. Aquí nos aparece que a escala 1.100 no se ve, pero en las hojas sí se va a ver como se debe ver. Ya en escala 1.25 se nos ve la línea, en escala 1.50 se nos ve... Sí, eso ya es de la representación que trae Revit a uno si él no lo muestra así, pero en los planos se va a ver bien y, y eso, es todo, eso es todo quería hacer este video para... porque hace rato no, no he hecho videos de, de estos temas y, que, y sobre todo porque eh, mostrar ese tipo de cosas y, y aquí está el resultado como queda y apoyar pues el tema de la, de la arquitectura con la representación y y el tema de la, de la arquitectura sobre todo si llegamos ya para llegar a un nivel de detalle pues como está aquí la planta pues necesita mucho más trabajo y bueno otra cosa que, que de pronto también comentar es que eh, como decía le podemos hacer el cambio directamente con los Object styles y crear nuevos tipos de línea pero pues yo creo que no es tan eficiente porque pues si le modificamos eh, hartas cosas aquí en visibility graphics eh, le modificamos ese tipo de líneas acá, se confunde ¿sí? se confunde y, y cuando le queremos hacer una aquí en el proyecto ya directamente si uno quiere después cambiar la, los parámetros por tipo o sea, hacer una edición para que todas las puertas se nos representen, digamos, rojas o verdes o de otros, eh, para los sistemas de, de fuego para representar, digamos, puertas eh, que se van a derribar o o sea, no es recomendable cambiarlo, digamos, en Visibility Graphics directamente, sino hacerlo así como lo estoy diciendo, porque es un cambio muy sencillo y que, eh, pues es sencillo, pero a la vez es complejo porque, pues, ustedes saben que en Revit todo está, eh, sí, todo tiene su, su consecuencia, digamos, lo que decía, si le queremos hacer, digamos, que este espacio se va a derribar o que vamos a cambiar diferentes. Eh, eh, parámetros de tipo después para, para los, los temas de sistemas pues ya se nos va a complicar de todas maneras aquí la puerta se nos sale en azul pero es muy sencillo si uno no, si pues si no les gusta ese tipo de línea eh, lo que digo la pueden crear ustedes mismos porque lo que hicimos, lo que se puede hacer también es como digo acá en el plan swing se le pone que no sea negro, que no sea azul sino que sea negro en este caso sale azul porque la plantilla de la puerta, la plantilla que está en la familia de la puerta en el interior, viene la. O sea, básicamente Revit ya lo trae de ese tipo. Esta es la, la representación básica eh, que él ya trae para ese tipo de líneas aquí en Line Projection. Entonces, si queremos hacer una edición completa, tendríamos que hacer una plantilla. O sea, hacerlo todo por plantillas, o sea, trabajarlo con. Hacer nuestra propia plantilla, pero obviamente ese es un trabajo mucho más extenso y más... Esta ya está completa, entonces la podemos guardar Es un trabajo mucho más extenso y también lo que digo, siempre referirse al Building Code Porque él es el que nos dice O sea, esta edición la podemos hacer así porque queremos trabajar eh, Una cosa diferente y mirar cómo queda Y hacer cambios que realmente son los propios del arquitecto Pero ya para referencia a un código estándar pues es o sea, no podemos inventarnos estas cosas ¿sí? tenemos que verificar que en nuestro país eh, es lo correcto y lo incorrecto o sea, eso es tema de organización ya para, para hacer un tema, un proyecto ya eh, con la normativa y todo pues eh, mucha gente no le gusta ese tipo de líneas porque solo se ven digamos, en los proyectos se puede ver bien se puede ver bien la representación acá pero ya para temas de licitación y proyectos. Entonces, pues la gente muchas veces no le gusta y no les gusta ver ese tipo de cosas. Sí, tan, digamos, ustedes saben que, que por temas de gusto, sí. Pero eso es todo. Simplemente listo. Vale, gracias.